Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo andamos? Estamos aquí en la semana 2 de Judas la Carta. Judas la Carta que nosotros estamos compartiendo en esta tarde. Eh, recién nos estaba escribiendo ahí por el grupo Isaura que está lloviendo allí en, eh, en Nogolí y que tiene poca conectividad y si tenés poca conectividad vos también, eh, la idea sería que eh, puedas estar mirando luego esta repetición que vamos a estar haciendo. Permiso, yo voy a estar acomodando un poquito mejor la cámara. Ahí está, un poco más centrada. La repetición que estaremos haciendo a través de Facebook o a través Facebook de YouTube. Espero que se esté escuchando bien, espero que estés bien, espero que tu semana haya sido buena. Eh, yo voy a estar mirando, como siempre lo hago, eh, a través de, de, de Facebook, si está saliendo bien la transmisión, si estamos teniendo eh, buena, buena conectividad. Y bueno, eh, agradezco a todos los que están eh, uniéndose ya en vivo a través de esta plataforma tan pero tan este, querida para nosotros eh, que es este, eh, Facebook Live y esta es este, StreamYard, es una eh, plataforma eh, online para que podamos estar transmitiendo de esta manera. Yo estoy compartiendo ya para los que eh, están en el grupo de WhatsApp, estoy compartiendo el enlace para que podamos juntos estar eh, también teniendo eh, la posibilidad de, con el clic, eh, en ese enlace poder estar eh, uniéndonos y sumándonos a través de la transmisión en vivo, ¿sí? para los que están en sus casas. Y bueno, eh, qué decirles acerca de esta tremenda eh, y maravillosa carta. Eh? Eh, qué tremenda la carta de Judas, qué actual es esa carta. Acá la tenemos a, a Luisa, la vamos a estar sumando a Luisa Adelante Luisa, acá ya la sumamos. Buenas tardes, ¿cómo va Luisa? ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal? Sí. Muy bien. Muy bien, David, vida. quise hacerlo por tiempo, pero no me dejó, no sé por qué. Ah, por Facebook no lo dejó. No sé. Bueno, pero está por sí. aquí, así que no hay problema. Eh, sí, ya sí. estamos. Sí, voy a parar el tiempo, sí. Buenas noches a Ingrid, buenas noches a Verónica Repollo, a Ver Ojeda. Gracias por estar ahí. Este, qué bueno que podamos estar. Está con el teléfono, Luisa, ¿no? Está con el celular, ¿no? Sí, sí. Qué bien, bueno. Y ahí sí. la tenemos a Isaura. Hola, Isaura. Estábamos preocupados por, por tu mensaje que habías dicho que eh, estaba lloviendo allí en, en Nogolí. Así que, este, bueno, gracias que podés estar junto con nosotros. ¡Qué tibiondi! ¡Qué ¡Qué lindo! Ketty, presente. Buenas tardes. Silvina, qué lindo. ¿Cómo andan Adrián y Silvina allí este, eh, también conectándose a través de Facebook? María Laura Miranda, eh, el otro día dijiste la cantidad de cartas que, que hicimos en este tiempo. ¡Qué tremendo! Este, tantos estudios que hemos hecho... Y, y, y juntos este, estamos aprendiendo la palabra del Señor Así que eh, agradezco, agradezco a cada uno de los que se está conectando a Los que están estudiando, los que están eh, poniendo eh, énfasis eh, En este tiempo de, de estudio, en este tiempo de reflexión En este tiempo donde esta carta se está haciendo tan pero tan actual No sé si te diste cuenta de eso, pero esta carta se está haciendo Súper actual para nuestra para toda nuestra eh, comunidad de fe. Eh, yo estoy mirando y digo, Señor, vos sos tan pero tan fiel para que podamos estar compartiendo justo en este tiempo esta carta. Y de paso, acá ya te comparto la pantalla, te comparto la, la la aplicación de los apuntes, que vos lo tenés en tu, eh, en tu PDF si es que lo recibiste. Y si no lo recibiste, escribime que te lo mando. Eh, este apunte que nosotros estamos tomando eh, de este comentario eh, tan, pero tan claro para que nosotros podamos ir entendiendo. Y hoy vamos a comenzar este estudio de eh, Judas de esta carta, lo vamos a estar comenzando haciendo énfasis en los primeros versículos de la carta, ¿sí? haciendo énfasis en esos primeros versículos desde el versículo 1 al versículo 4. Así que, ¿qué te parece si oramos? Nos ponemos eh, de acuerdo en la oración, nos ponemos de acuerdo eh, en esa ley tremenda que tenemos del acuerdo. Y, y oramos y le decimos al Señor, ahí donde estás en tu casa, en el trabajo, este, yendo... Eh, hoy eh, internet es tan, este, tan versátil que podemos eh, e inclusive estar viajando y estar viendo porque tenemos conectividad de internet. Así que donde estés, donde vos estés, oramos. Y le decimos gracias Señor por esta tarde, gracias por esta noche, gracias por la lluvia, si es que está cayendo en la zona donde estamos, gracias por el fresco, gracias por el calor... Gracias por cada circunstancia que estamos viviendo porque cada circunstancia nos está acercando un poco más a vos. Gracias por este tiempo que juntos estamos compartiendo como comunidad de fe que somos, como esta eh, parte de tu iglesia aquí en San Luis, que estamos eh, honrándote primeramente a vos y que queremos que esta, esta carta que está eh, palabra inspirada por el Espíritu Santo pueda estar trayendo a nuestras vidas paz, trayendo a nuestras vidas sabiduría, trayendo a nuestras vidas bendición, trayendo a nuestras vidas la ministración de tu Espíritu Santo. Gracias Señor por este tiempo, gracias porque estamos juntos en este estudio. En tu nombre Jesús. Amén. Amén. Qué lindo que podamos estar juntos. Acá se nos está por sumar, Daniel, a ver, lo vamos a poner aquí, hola, buenas tardes, creo que es Marcela y Daniel, a ver si estoy bien. ¿Eh? Sí, hola chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, ¿cómo están? Ellos nos están este, acompañando desde Mendoza, así que es un honor tenerlos aquí en esta tarde y en este estudio de Judas. ¿Eh? Qué bueno, qué bueno que puedan estar ahí juntos. Compartiendo. sí. Así que eh, ya lo tenemos aquí en esta, en esta aula virtual que, que se forma con esta plataforma de StreamYards y podemos compartir ahora ya la carta. Si ¿Sí? vamos a, a la carta en sí, nuestro comentario que pertenece eh, al que fue pastor en Escocia, eh, William Barclay, un, un gran eh, teólogo, un pastor de, de corazón. Eh, él escribió, como les contaba la semana pasada, él escribió comentarios acerca de eh, cada libro de la, del Nuevo Testamento perdón, y eh, siempre eh, su énfasis fue eh, llegar al, a, al corazón de las palabras, al corazón de, de lo que quería decir cada uno de los, eh, de, de los escritores y teniendo en cuenta de que eh, en, en sí el Espíritu Santo es el que inspira cada palabra. Entonces, eh, es un, eh, un, un comentario que eh, nos ayuda muchísimo a entender el texto. Eh, y el texto que nosotros estamos compartiendo hoy, que eh, parte desde Judas 1, del 1 al 4, comienza con el saludo, con el saludo inicial de este, eh, de este siervo de Dios que ya hemos este, ahondado la la clase pasada o la, o, o la semana pasada hemos ahondado de quién era el autor, y comienza diciendo, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, envía esta carta a los llamados, que son amados en Dios y guardados por Jesucristo, que la misericordia y la paz y el amor se os multipliquen. Nuestra versión Reina Valera dice algo muy similar, nada más que en el lenguaje coloquial este, eh, más castizo, más, más castellano que nosotros este, lo conocemos. Y por eso en Judas, eh, los versículos 1 y 2 de nuestra Reina Valera, dice lo siguiente, fíjate, te lo leo desde acá, desde el celular que tengo este, la, eh, la aplicación. Dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. ¿Sí? Así este, comienza nuestra reina Valera eh, la misma carta de Judas. Eh, la verdad que cuando se presenta Judas, él se presenta, eh, ya eh, hemos este, abordado el tema de que eh, para nosotros va a ser el hermano de Santiago, a la postre eh, hermanastro de Jesús. Judas, ¿sí? eh, uno de los eh, hermanos de carne de Jesús, eh, podemos, hermanos carnales, o sea, hermanos de sangre de Jesús, eh, nacidos de María y de José. ¿sí? Uno fue Santiago o Jacobo, ¿sí? eh, al que aquí se lo, se lo identifica eh, a Santiago. Y esta persona, su mayor eh, su mayor eh, este, bendición era que él era un siervo de Jesucristo, ¿sí? Su mayor, eh, su mayor logro era que era un siervo de Jesucristo. Él no estaba teniendo eh, en, en cuenta de que su hermano eh, Jacobo probablemente tenía una mejor posición eh, en, la, en, en la organización eclesial, ¿sí? Eh, Hola, Cintia, qué bueno que estés. Hola, Isaac, que ahí nos mandó un mensajito. Sí, qué bueno, qué bueno que, que nos estamos conectando. Hola, Edith qué bien que estés también, que puedas estar hoy aquí con nosotros, ¿sí? gracias a los que están. Sigo hablando de Judas y de este saludo inicial. Eh, él estaba contento con ocupar un segundo plano, o sea, no era una persona, Judas, no era una persona que quería tener el protagonismo, no era la centralidad de la, de, de, del protagonismo, no lo quería tener. Y, y creo que está muy bueno esto porque nosotros podemos decir que, cada uno de nosotros no siempre vamos a ser los protagonistas, no vamos a ser los, los más conocidos. Eh, Judas tenía como hermano a, a Jacobo, a Santiago, y Santiago era mucho más conocido. ¿sí? Eh, en la Biblia vemos algunos casos. Andrés, que era hermano de Pedro, eh, no tuvo tanta notoriedad como Pedro, el apóstol, a la postre, y Andrés, obviamente, también apóstol pero la notoriedad de Pedro era mucho mayor que la de Andrés. Y ambos podrían haber tomado otra actitud, tanto Judas como Andrés, como otros hermanos de, de, de otras personas que eh, estuvieron teniendo mucha importancia en esta iglesia primitiva, pero fíjense qué bueno que eh, en, en, en ambos casos eh, no vemos este, luchas de poderes entre ellos. Y está, eh, este ejemplo tiene que venir a nosotros hoy que eh, si no ocupamos la centralidad en la obra del Señor, no es lo importante. Lo importante en realidad es la obra del Señor, eh, no nosotros, no nuestra, nuestra fama, no nuestra este, eh, estelaridad, no somos estrellas este, de, de, de películas o de, o de films o de, de series, no somos las estrellas, la estrella de esta película o de este film, es el Señor Jesucristo. La estrella o lo importante es que se engrandezca el reino del de Señor. Y el título que él se da es siervo, dulos, ¿sí? Dulos, siervo de Jesucristo. Esclavo sería la mejor traducción de dulos, ¿sí? Eh, eh, ese, ese, ese que siempre está atento a las necesidades de su amo. ¿sí? Y él, su objetivo y su centralidad de, de, de servicio era eh, el ser siervo del Señor, el ser el dulos del Señor. Y esa era su distinción. Él no tenía otra distinción. él Su distinción era ser esto. Fíjense que ni siquiera él este, eh, reclama para sí, o otro título que no sea siervo de Jesucristo y para que algunos que por ahí no lo conocían lo puedan relacionar, dice hermano de Santiago, sí hermano de Santiago. Qué bárbaro, ¿no? Eh, personas eh, que están pensando más en el reino. Y yo creo que eh, vos y yo somos este, personas del reino. Nosotros somos personas del reino. Entonces, si no tenemos notoriedad frente a nuestros eh, conciudadanos del reino, frente a nuestros hermanos en la fe, si no tenemos una gran notoriedad, si no se nos da un, un, un gran privilegio de, este, de honor, eso no es importante. Porque, en definitiva, eh, todos terminamos siendo eh, siervos, dulos de Jesucristo. Y ese sí es un título del cual nosotros podemos ostentar con mucha, pero mucha alegría. Soy un siervo de Jesucristo. Vos sos una sierva de Jesucristo. Un siervo de Jesucristo. Y eso ya es el título honorífico mayor que podemos tener. Servimos al Señor Jesucristo. Servimos al Quirios eh, Jesús. Servimos a Él. Y, y, y somos sus dulos, somos sus esclavos. ¿sí? Cuando eh, él sigue ahí en esa, eh, en esa introducción, él dice, este, luego que dice eh, hermano de Jacobo, dice a los llamados, ¿sí? a los Calein, ¿eh? los cristianos llamados, ¿sí? llamados, Calein. ¿eh? Qué bárbaro que es esta, esta eh, palabra, ¿sí? Eh, nos dice aquí el apunte que, es, eh, en primer lugar, es la palabra que se usa para convocar a una persona a una misión. Un calein es alguien convocado para una misión, para un deber, para una responsabilidad. Y vos y yo somos llamados, calen, con misión, con responsabilidad, con deber, en el servicio a nuestro Señor Jesucristo. También es la palabra calen que se usa para invitar a una persona a una fiesta o a una celebración. Es la palabra para una invitación a una ocasión alegre. Y vos y yo estamos invitados a ser este, huéspedes de Dios. Estamos invitados a tener esa, eh, esa gran fiesta en el Señor. Nosotros tenemos un ministerio, eh, el cual nos está dando, en este caso, alojamiento a estas clases que se llama Celebremos la Recuperación. Estamos en una fiesta en nuestra recuperación de salir de nuestras situaciones, de nuestros este, problemas, de nuestras angustias y celebrar con Dios. Estamos en una fiesta con Dios. Así que qué bueno que seamos los Kalein de Dios. ¿eh? Si hoy te dicen, te invito a una fiesta, vos dices bárbaro, qué bueno, ¿eh? vayamos. Eh, no lo hagamos de noche, como nos dice nuestro gobernador, a la luz del sol y a los ojos de Dios, pero <risa> vayamos a las fiestas, porque la verdad es que está bueno, ¿sí? está bueno que lo podamos hacer juntos. ¿eh? Hoy. Tenemos que tener toda la, la, la prevención, pero queremos estar festejando. Y ya miramos, no sé si te pasa a vos, pero ya miramos a fin de año diciendo ¡Uy, qué bueno! Me voy a juntar con mis seres queridos y parece que estamos más cerca de todo esto. Eh, así que somos los Kalein, los invitados a la fiesta del Señor. ¿sí? ¡Hola, eh, oh, Olga! ¡Ahí te estoy viendo! ¡Qué buena que estés con nosotros una vez más! Bendiciones, oramos por por vos, oramos este, por tu familia. Gracias, gracias por estar allí. Y la tercera acepción a la palabra Kalein, dice que es la palabra para citar a una persona a un juicio o a juicio. Es la palabra para convocar a una persona a rendir cuentas. Entonces el cristiano, vos, yo, la cristiana, está convocado para presentarse ante el tribunal de Cristo. Por eso somos los llamados. Y por esos esos llamados que estamos teniendo nosotros, vos y yo, vamos a tener que dar cuentas de todo lo que nosotros estuvimos haciendo. Somos personas amadas por Dios. Amadas con un cambio de una naturaleza pecaminosa ahora a una naturaleza de santidad. Fíjate que ahora vamos a estar hablando de, de esas otras palabras este, que siguen a, a los llamados. Santificados en Dios Padres y, de Dios Padre perdón, y guardados en Jesucristo. ¿sí? Esa, ese llamado de Dios... Esa, este, eh, esa convocatoria de Dios. En el caso de Pablo, él dice que él fue convocado a ser apóstol. Esto lo vemos en Romanos 1.1 y en Primera de Corintios 11, 1 ¿eh? apóstol y qué es un apóstol o un apóstol o es un apostoléin, sí que es el verbo de, de apóstol, es alguien que tiene una, una, eh, una misión, alguien que es enviado a hacer eh, una, este, una actividad, es un embajador. Eh, y es un enviado para hablar, en este caso Pablo se considera un apóstol de Jesucristo, para hablar de Jesucristo, para hablar en nombre de Jesucristo, para vivir para Cristo. Y entonces eh, ese, ese llamado de Dios en Pablo se vislumbró o se materializó en el apostolado. Y yo creo que sin, sin este desmerecer el título de apóstol, todos nosotros somos llamados a ser eh, en, en cierta manera y en cierta medida apóstoles, ¿sí? enviados con una misión. ¿sí? Y no, no en el cargo este, jerárquico eclesial, sino en la misión de ser enviados. Vos y yo somos enviados de Dios. Y cuando Pablo hablaba de esto, ahí en Romanos 1.7, él habla sobre también esta otra este, eh, parte, que acá lo está eh, diciendo Judas, que dice a los llamados santificados. Y Pablo, este, eh, de alguna manera, eh, amplía el concepto, ahí en Romanos 1.7, ahí lo estoy buscando para leértelo en, en nuestra Reina Valera, dice Romanos 1.7, dice a todos los que estáis en Roma amados de Dios, llamados a ser santos. Vos y yo somos los llamados como está diciendo Judas acá también, santificados, llamados a ser santos. ¿sí? Lo vuelvo a repetir en primera de Corintios 1 Corintios 1.2. Y la palabra para esa santificación, para los santos, es la palabra agios. ¿eh? Y agios es este, una persona diferente. Y vos sos santo, vos sos santa, porque sos una persona diferente. Sos una persona que tiene algo distinto. Tu genética espiritual cambió en Jesucristo, mi genética cambió. Y entonces ya el pecado, lo que ofende a Dios, lo que Dios me dice que no me conviene, el pecado deja de ser satisfactorio para mí y, y deja de tener ese sabor tan agradable y, y ya comienzo a tener el Espíritu Santo en mí que me comienza a decir, los otros podrán hacerlo pero vos no lo podés hacer. Los otros podrán tener estas actitudes, podrán decir estas palabras, podrán hacer estas cosas, pero vos no porque vos sos santificado, vos sos santificada, sos un santo, una santa de Dios y, y, y cuando sos santo sos un apartado, sos alguien diferente. Y, y esto no te lo entienden muchas personas, entonces a vos te molesta pecar, te molesta decir palabras desagradables, te molesta hacer daño, te molesta porque eh, comenzás a tener genética de santidad. Tu genética ya no, ya no es una genética de pecado, sino una genética de santidad. Y es genética espiritual que se transformó a través de esa obra milagrosa en el Espíritu Santo que te hizo a vos y a mí nacer de nuevo. Por eso somos santificados. Santificados, lo dice ahí Judas, vos y yo, santificados con un propósito. Pablo lo vuelve a, a ampliar a este, eh, a este concepto cuando en el 8.28, que nosotros lo conocemos de memoria, en Romanos 8.28, dice, eh, Maravillosamente Él lo dice y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hay un llamado de Dios con propósito para tu vida. Y cuando pasa esto te van a acontecer muchísimas cosas, algunas muy pero muy felices y otras no tanto. Algunas que van a ser muy agradables y otras que van a ser realmente desagradables y esas cosas que te van a acontecer no tienen otro principio que un propósito de Dios para tu vida y para mi vida porque sos una llamada, sos un llamado por Dios y te estoy queriendo dar este ánimo porque entiendo de que este año es un año difícil es un año difícil en todos los aspectos. Para algunos es un año difícil desde lo económico, para otros es un, daño, un año difícil desde lo material, desde lo espiritual, desde la salud, de este, aquellos que están despidiendo seres queridos, eh, Cuántos hermanos y hermanas ¿sí? están tan dolidos eh, porque se han despedido y algunos no tuvieron ni siquiera la posibilidad de despedirse de sus seres y es un año donde lloramos con los que lloran, nos alegramos con los que se alegran y es un año donde estamos cada uno de nosotros llevando una carga tremenda y estamos terminando este año eh, con, con, con diferentes circunstancias pero no podemos dejar de reconocer que en todo lo que nos está pasando hay un propósito de Dios. En todo lo que te está pasando y me está pasando hay un propósito de Dios. Y vos me decís, pero es muy fácil lo que me estás diciendo desde el punto de vista de alguien que no eh, está sufriendo. Y tenés razón, pero también tenés razón en aferrarte a Dios. Y tenés razón en decir, sí, pero a pesar de todo yo voy a creer en Dios. Y, y ahí comenzamos a compartir esta visión, que sos una llamada por Dios, sos un llamado por Dios. Entonces, ese propósito de Dios comienza a ser tan pero tan pertinente en tu vida, en mi vida, que hace de que esta introducción que nosotros estamos viendo de, eh, de, eh, de Judas, decimos, Señor, somos los llamados, los santificados, los guardados en Jesucristo, como dice Judas aquí, y para vos y para mí, hay estas palabras que yo creo que te van a llenar eh, en este día de paz. Para vos y para mí hay misericordia, hay paz y hay amor que se comienzan a multiplicar de parte de Dios. Y tomate de esto, tomate de esta palabra y decís Señor en esta tarde, en esta noche yo tomo de tu paz, yo tomo de tu amor. Yo tomo de tu misericordia porque soy una hija, soy un hijo tuyo llamado con un propósito. Soy alguien que te está representando y soy alguien que está necesitando de tu paz, de tu misericordia y de tu amor. Si vos estás en esta situación y si te consideras una llamada, un llamado por Dios, ahí donde estás, decís Señor en este instante recibo tu gracia. Recibo tu amor, recibo tu misericordia, recibo tu paz. Gracias Señor, gracias Señor, porque solo vos estás sabiendo mi lucha, solo vos estás sabiendo mi dolor, solo vos estás conociendo mi situación. Pero Señor, no te soy indiferente, no soy alguien que estás pasando por alto, Señor, Hoy, en esta tarde, en esta noche, tu Espíritu Santo, ahí donde estoy, me está llenando de tu paz, me está llenando de tu amor, me está llenando de tu misericordia y no solo que me llena, sino que se multiplica y se multiplica para que pueda ser de bendición. Gracias, bendito Dios. Gracias porque esta tarde no es una tarde más. Y gracias porque vos estás escuchando mi oración. Y estás entendiendo mis lágrimas, y estás entendiendo mi dolor, y estás entendiendo mi preocupación. Lo estás haciendo con amor, Señor. Y no me estás juzgando, Señor, sino que me estás animando y me estás recordando de que soy una hija, soy un hijo llamado por ti, Señor. Llamado para un propósito. Gracias, Jesús, en tu nombre. Amén. Y amén. Qué tremenda que es. La palabra de Dios, fíjate que estos versículos a veces nosotros los pasamos por alto y, y, y decimos: uy, mira, este, estos versículos parece que, que son este, eh, eh, tan, este, tan este, eh, casi como eh, insignificantes, y sin embargo, tienen palabra de Dios para, para tu vida y para mi vida. Así que, mira, vamos a analizar los próximos tres versículos, o dos versículos, perdón, del 3 este, y el 4, porque estos versículos también van a tener alguna riqueza espiritual. Dice Judas 1.3. Amados, cuando yo estaba decidido a dedicar toda mi energía a escribiros acerca de la fe que todos nosotros compartimos, me sentí impulsado a escribiros una carta para exhortaros a que os comprometáis en la lucha por la defensa de la fe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 a los santos. ¿sí? Eh, y, y en este caso, el llamado que está haciendo o la argumentación que está esgrimiendo aquí Judas es que había una situación de peligro. ¿Cuál era la situación de peligro? ¿sí? Hay problemas que van a necesitar que el pueblo de Dios comience a defender su lucha de la fe, una defensa de la fe. Y nunca más pertinente esta palabra que el día de hoy. Ustedes saben que el día de hoy el presidente Fernández aquí en Argentina ha este, mandado eh, el proyecto de legalización del aborto o de la interrupción del, del embarazo a la Cámara de Diputados para que pueda este, promulgarse una ley respecto a esta situación. Y nosotros como pueblo de Dios, como eh, cristianos, como pueblo evangélico, nos oponemos porque creemos que toda muerte es condenada por Dios, toda muerte. Y, y en definitiva la muerte de los inocentes es lo que nosotros estamos tratando de evitar y queremos defender la vida desde la concepción y entendemos de que esta es una, una defensa de nuestra fe. Y aquí este, eh, Judas nos está invitando, está invitando obviamente a esa eh, comunidad de fe de esa iglesia en ese primer siglo eh, que estaba teniendo peligros, acechanzas, amenazas muy pero muy particulares para esa época y hoy en el siglo XXI esta palabra que fue escrita allí este, a, a finales de ese siglo I, hoy viene a vos y a mí y tiene relevancia y tiene pertenencia pertenencia a época y lugar. Y nosotros decimos, qué tremenda que es la palabra de Dios. Y mira hoy está viniendo esta palabra. Eh, el Señor nos está animando a que nos comprometamos, vos y yo, en la lucha de la fe que fue encomendada al pueblo consagrado de Dios de una vez y para siempre. No es casualidad, Dios no tiene este, eh, casualidades. Dios siempre tiene un propósito, siempre tiene causalidad. Y esa causalidad es que vos y yo tenemos que tomar partido por la defensa de la fe. Vamos a tener que hacer apologética, ¿sí? defensa de nuestra fe. Vamos a tener que hacer la apología de la fe con argumentos y sabiendo de que tenemos eh, a nuestro Dios de nuestra parte. Entonces, cuando nosotros decimos eh, que esta, eh, esta fe es algo, esta fe en común que vos tenés, que yo tengo, que viene de, desde los siglos de los siglos, eh, impartida por el mismo Señor Jesucristo, enseñada por los apóstoles, ratificada por la palabra de Dios, es algo que se nos confió a nosotros. Sí, desde los hechos de los apóstoles que la iglesia comenzó con la fuerza del Espíritu Santo es para que pueda tener un desarrollo del de Evangelio, de la fe. ¿Sí? Esto no es una simple tradición, esto no es algo que se transmitió de generación en generación y que llegó a nosotros porque las familias, este, la tradición nos dijo, esto eh, trasciende a la tradición y esto termina siendo este, la fe misma que Dios ha puesto en vos y en mí. Por eso nosotros este, estamos inmersos en esta maravillosa empresa de defender la fe. Y en este caso vamos a volver a unirnos y vamos a ser eslabones unidos en esta cadena de fe para decir estamos defendiendo la palabra de Dios, estamos defendiendo los principios de Dios, estamos defendiendo la vida. Por eso esta fe cristiana que el Señor ha puesto en tu corazón, ha puesto en mí, se le confió a personas que somos cada uno de nosotros con diferentes características, pero unidos somos el pueblo de Dios. Unidos, un núcleo inalterable de personas que creen en Dios. Por eso esta fe se nos confió. Esta fe este, eh, es para el pueblo consagrado. Esta fe es, no es una posesión individual. Esta fe es la razón de ser de la iglesia de Dios. Y hay que defenderla, porque estos tiempos son tiempos peligrosos. Tiempos donde la sociedad está dejando de lado los principios de Dios. Está dejando de lado los principios morales. Está dejando de lado todo lo que tenga que ver con con la este, espiritualidad de Dios y busca la espiritualidad en otras áreas, busca la espiritualidad en el ocultismo, busca la espiritualidad en otras circunstancias y nosotros, vos y yo, somos los que tenemos que defender esta fe. Cuando habla de defender ahí, este, en este punto 4 de, de esta página que te estoy este, mostrando, o, o utiliza esta palabra bien difícil, epagonicestai, ¿sí? que es este, eh, casi una palabra eh, eh, agónica. Así tenemos que defender la fe. ¿sí? Es una fe ardiente, es una fe este, eh, eh, y es una defensa costosa, pero es una defensa que nos incumbe a nuestra generación, a la generación que estamos en este momento. Y en este momento tenemos que defender nuestra fe en todos los sentidos. En este tema que nos está este, aconteciendo aquí en Argentina específicamente, pero no solo es el único tema, son muchos temas hoy que tenemos que levantar nuestra fe apologética de fe, tenemos que levantar nuestra voz y tenemos que decir estamos defendiendo los principios de Dios, vos y yo. Y el versículo 4 habla justamente de estos peligros que son este, peligrosamente eh, muy, pero muy sutiles, que se habían introducido en esa primera este, parte de la iglesia primitiva y dice, porque ciertos hombres se han introducido subrepticiamente en la iglesia, que ya estaban señalados para el juicio desde mucho antes, porque son criaturas impías que tergiversan la gracia de Dios, convirtiéndola en una justificación para la más flagrante inmoralidad y que niegan a nuestro único y soberano y Señor Jesucristo. ¿Sí? Eh, aquí nuestra reina Valera dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, ¿sí? Dice la versión que este, nos presenta Barclay, introducido subrepticiamente, eh, encubiertamente entraron los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Y ahí dice la de Barclay que ya estaban señalados para el juicio desde mucho antes porque son criaturas impías. La Reina valera dice hombres impíos que tergiversan la gracia de Dios y la Reina dice que convierten el libertinaje, la gracia de nuestro Dios, convirtiéndola en una justificación para la más flagrante inmoralidad. Dice, y niegan a Dios, el único y soberano y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Qué tremendo este, esta, esta expresión. Eh, estos lobos vestidos de ovejas se estaban metiendo en las comunidades de fe y estaban haciendo estragos. ¿Por qué? Porque estaban confundiendo esa introducción subrepticia que dice la versión de Barclay en griego es sí, eh, que es una palabra expresiva. ¿eh? Se usa de palabras halagüeñas, este, seductoras, de un contendiente astuto que se filtran gradualmente en el interior de las mentes del juez, del jurado y que tratan de que este, vuelvan a cambiar eh, o tergiversar el juicio. ¿Sí? También se usa esa palabra para los que vuelven secretamente a ese país del que fueron eh, expulsados. ¿Sí? Se, también se usa de esa lenta pero segura eh, y sutil intromisión de innovaciones en la vida del Estado que acaban por socobar eh, socavar, perdón, y resquebrajar las leyes ancestrales. Es lo que está pasando en este momento. ¿sí? Este, muy sutilmente se está metiendo y se están introduciendo eh, estas este, personas, estas ideas, estos este, movimientos que van en contra de la moralidad de Dios. Y esto, se está, esto lo estamos viendo. ¿Y cómo lo están haciendo? Pervirtiendo la gracia de Dios. ¿Y cómo la perviente? La pervierten convirtiendo la gracia de Dios en la licencia para la inmoralidad flagrante. ¿sí? Esta este, inmoralidad eh, flagrante es la palabra aselgeia, sí, que es este eh, de un adjetivo que es acelgués, que es la de tratar de ocultar las cosas, los pecados, ¿sí? de tratar de ocultar la maldad, la aselgueya. ¿Y entonces cómo lo ocultamos? diciendo de que tenemos una supergracia, y la supergracia este, es la que va a perdonar cualquier cosa. Entonces, si yo este, estoy haciendo eh, los, los peores y, este, eh, pecados, no va a haber problema porque siempre el Señor va a tener una, este, eh, eh, me va a perdonar. Y esa supergracia, está, que, que en definitiva eh, es parte de la gracia, Está omitiendo la parte donde la gracia viene porque yo me arrepiento y está ol olvidando el dejar de pecar. ¿sí? Está olvidando lo que eh, estuvimos viendo en estos este, domingos anteriores, ¿se acuerdan? Cuando Jesús este eh, está con esta mujer a la que habían acusado de eh, adulterio y la quieren apedrear. Y bueno, el Señor dice: el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, y esto se queda en ese punto. Y la supergracia dice: Perfecto, Dios perdona todo y no hay que este, hacerse problema por el pecado. Pero se olvidan de la otra parte, que cuando Jesús ve que nadie le acusa, le pregunta: ¿Dónde están tus acusadores? Y él dice: No quedó ninguno, Señor. Dice: Yo tampoco te acuso. Vete y no peques más. Esta parte de la gracia es también fundamental: el dejar de pecar. Pero estos, este, estos este, inmorales, eh, flagrantes, estaban enseñando de que podíamos seguir pecando sin ninguna consecuencia. Y esto no es así. Esto no es así. La gracia de Dios cubre multitud de pecados, pero también tiene que ver con que yo y vos seamos congruentes al recibir la gracia de decir, esto me tiene que hacer a mí cambiar porque la gracia viene acompañada de la santidad, de lo que decía antes, de, la, de los agios, de los santos, de los separados. Entonces, ¿qué hacían con esta supergracia? Negaban al Señor, al soberano Jesucristo. ¿Y cómo este, se le negaba o cómo este, hacían esa negación? ¿Sí? Tratando de evitar la persecución y no defendiendo la fe. ¿Sí? Este, siendo este, eh, convenientes en, en, en las este, decisiones para que no este, pierdan su estatus social. ¿Sí? ¿Y cómo podemos negar esta, esta gracia con nuestra vida y con nuestra conducta? ¿Sí? Y este, apoyando ideas que no, eh, que, que no dependan de Dios o que anulen la moralidad de Dios. Y esta. esta esto que está diciendo aquí es lo que está pasando hoy. Por eso vos y yo nos tenemos que levantar en defensa de la fe. ¿Sí? Esto tenía que ver con el gnosticismo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del gnosticismo, de, de, de todo lo que venía diciendo y de que eh, el cuerpo, la materia era malo pero el espíritu era bueno? Bueno, esto se estaba metiendo y Judas aquí ya comienza a... a a atacar. ¿sí? Eh, había otros este, eh, que, que, que también eh, creían eh, que, que Jesús eh, solamente era eh, una emanación de Dios y que no había sido oh, el hombre este, eh, que puede haber pagado nuestros pecados. Y esto es totalmente eh, hereje y, y, y, y contradictorio, porque justamente la eh, función de Jesús o, o la misión de Jesús fue que Él venga a este mundo para que con su vida pueda pagar por nuestros pecados. Por eso ahí este está hablando de que negaban a nuestro único Señor y soberano Jesucristo. Y estas ideas hoy se están infiltrando no solo en la sociedad, sino que se están infiltrando en nuestra iglesia, en la iglesia de Jesucristo. Por eso vos y yo tenemos que en este tiempo levantarnos en fe. Levantarnos eh, en gracia, levantarnos en poder. ¿sí? Y bueno, y acá terminamos, porque si seguimos, este, eh, vamos a estar ya abordando la parte 3 de nuestra carta, que cada vez se está poniendo más interesante. No sé si te pasa a vos, pero cada vez que comenzamos a leer, empezamos a entender un poquito más de lo que este apóstol, a la este, de Jesucristo, siervo de Jesucristo, Judas, nos estaba. Eh, escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, actualizándonos al 2021 con las necesidades y con nuestra realidad. Oramos y cerramos este momento gracias a todos los que están mirando, Gracias, muchas gracias por la confianza, gracias a los que lo están haciendo después, que se toman ese tiempito, después de su trabajo, después de sus quehaceres y dicen yo quiero eh, participar también. Yo te agradezco por ese esfuerzo que estás haciendo. Gracias. Y gracias porque juntos, eh, aún en la virtualidad, podemos estar unidos como cuerpo de Cristo. Damos gracias al Señor. Gracias, Señor, por la vida de cada hermana, de cada hermano que está hoy poniendo su esfuerzo para estar eh, entendiendo, aprendiendo un poco más de tu palabra, interiorizándose y dejándose ministrar por esta maravillosa presencia tuya que fluye con el Espíritu Santo a través de la palabra viva, de la palabra rema, que está viniendo a nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias porque sos ese Dios de amor, ese Dios de poder, ese Dios de misericordia, ese Dios de paz. Señor, te pedimos que nos bendigas, que esta noche sea una noche de paz en nuestras vidas, que estés contestando este, estas oraciones que están pidiendo por misericordia, por paz, por salud. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos. Te agradecemos, te bendecimos, te honramos como nuestro Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Y amén. Amén. Te espero la semana que viene. Si Dios quiere, gracias, Luisa, por estar allí. Este, se nos fue Dani, gracias a Norma, a Olga, a Edith, a Cintia, a Isaac, a María Laura, a Silvina, gracias a cada uno de los que estuvo, a Gabriel, a Ketty, a Isaura, a Vero, a Verónica a Repollo, a Ingrid, a todos a todos los que están viendo y a los que están viendo después, ¿sí? Gracias, Luisa, por estar ahí. Un saludito. Tiene el micrófono apagado, me parece. Ahí está. A ver. Sí, ahí ya sí, lo está. Gracias a vos, David, gracias. Bendiciones. Nos vemos el próximo martes, ¿sí? Y que podamos este, tener una semana bendecida. Chau, chau a todos. Que el Señor los bendiga. Nos vemos el próximo martes a las 20 horas. Bendiciones. Chau, chau. Bendiciones para todos.